Saludamos a José Azcárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare ...en apoyo de los presos vascos. Hola, Ratzaldeón. Hola, Ratzaldeón. Esta mañana han presentado ustedes una iniciativa conjunta... ...con varias asociaciones que trabajan en ese tono... ...humanitario y solidario para con los presos. Cuéntenos. Bueno, sí, hemos compartido junto con Zalaquetat y con Echerat... ...la preocupación por la situación en la que, en la que estamos. Una situación, sin duda, en estos momentos... ...puntualmente derivada de la, de la pandemia... ...y que afecta a colectivos muy vulnerables, ¿no?, de, mucho, de muchos tipos... ...pero en este caso concreto al colectivo de los presos, de... Bueno, los que están repartidos en 70 prisiones del Estado... ...que son 60.000 presos, pero en el caso nuestro hemos hecho más hincapié que es lo que habitualmente solemos hacer en los presos y presas vascas, ¿no? que a la propia situación de vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus se une bueno, la, la propia política de alejamiento, el estar alejados a cientos de kilómetros de sus casas, el que en estos momentos pues no tenga la posibilidad en muchos casos de no poder conectar por videollamadas con sus familiares eh, y por otro lado la propia situación en sí de estar en un primer grado penitenciario que les imposibilita cualquier cualquier avance en su situación de, de privación de libertad ¿no? y eso lo hemos puesto en, en valor junto con otras eh, asociaciones para que las eh, fundamentalmente el gobierno no tenga muy en cuenta esa situación eh, y busque alternativas que las hay y que el, Organismos internacionales ya les han, les han indicado cuáles pueden ser para poner fin a una situación que creemos que, que puede terminar en una situación muchísimo más grave de la que padecemos en nuestros momentos. ¿no? Ya, concretamente usted, el otro día, y bueno, ustedes colectivamente también, nos hablaban de la posibilidad de libertad provisional o también de un control telemático con el cumplimiento del resto de la condena en domicilio. Esto lo están haciendo ya en otros países, ¿no? Bueno, se ha hecho en. Bueno, se está haciendo en Reino Unido, por ejemplo, se está haciendo en Francia, eh, países que conocemos, ¿no? Pero se está haciendo pues, mucho más cerca de nuestro en Cataluña, que tiene la competencia en la ejecución de la política penitenciaria, ¿no? Por lo tanto, ellos, esos países, entre otros muchos, ¿no? Eh, han tenido muy en cuenta las eh, observaciones que eh, pues Naciones Unidas o el Consejo de Europa han trasladado. Por ejemplo, pues para que aquellos presos que ya llevan una condena eh, o mucho tiempo de condena eh, cumplida pues eh, se tenga en cuenta esa situación y puedan ser progresados a tercer grado y, a partir de ahí, pues se les, se les puede aplicar la libertad eh, condicional, eh, porque han cumplido las tres cuartas partes de su condena, no o, o aquellos otros que ya tienen una edad avanzada. Yo he dado datos, datos sobre presos de mucha edad, que presos vascos que están en privados de libertad y que llevan más de 20 años. Hay en estos momentos pues, aproximadamente unos 40 o 50 presos que están por encima de los 65 años, ¿no? Y tres de ellos tienen más de 70 años, ¿no? Y llevan ya varias décadas de, de privación de libertad. Bueno, pues hay alternativas y la propia ley puede posibilitar esa libertad condicional. Bueno, en todo eso hemos insistido hoy a la mañana, ¿no? Y para ello lo que hace falta es voluntad política, ¿no? Porque nos dice usted que eh, con la ley, con la normativa legal en la mano, eh, todo eso se puede hacer, se puede facilitar eh, esas salidas a estas personas, pero no se hace. No, no se hace. Lo que hemos insistido mucho es que este, este no es un problema de, de ley, de legislación. Al contrario, es, este problema se suscita porque no se, no se aplica la, la ley a este colectivo de presos y presas vascos, ¿no? porque se les aplica un régimen de excepcionalidad, porque no se les progresa de grados y, por lo tanto, no pueden acceder a esa libertad condicional. Por lo tanto, es un problema de voluntad política. ¿no? Y lo que hemos insistido mucho es en, en, bueno en cambiar... Esa política de, de crueldad, porque yo creo que es el término que tenemos que emplear, una política de humanidad y, sobre todo, poner fin a una situación de excepcionalidad bueno, pues que no tiene ningún sentido, ni lo tenía cuando ETA estaba en activo y muchísimo menos lo tiene cuando ETA ya no existe, ¿no? Son presos y presas que no pertenecen a ninguna organización ya porque su organización, en el caso de los que hayan pertenecido a ella, ya no existe. Ha desaparecido hace ya dos años en, en el acto de Cambó, ¿no? Muy bien, Joseba Escarraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Escarri que Casco por atender la Radio Popular R.I. Ratia. Agur. Ay,